mejora el 1% todos los días. ¿Cómo se hace para cambiar la vida? ¿Lo haces por la noche? La respuesta, esperemos, es obviamente un rotundo no. Cambiar incluso un solo aspecto de tu vida requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Los seres humanos somos criaturas de hábitos y una vez que esos hábitos se han arraigado profundamente en nuestra psique, se trata de un fenómeno físico que puede observarse en el cerebro. Llegaremos a eso más adelante en este libro. Y, sin embargo, a pesar de que muchos de nosotros sabemos todo esto de forma intuitiva, parece que seguimos pensando que podemos hacer grandes cambios en nuestras vidas por capricho. Si alguna vez te has dicho a ti mismo que vas a empezar un nuevo programa de entrenamiento mañana que implica ir al gimnasio cuatro veces a la semana y comer la mitad de tu actual consumo de calorías, pues entonces eres culpable. Hay una solución mejor. Se llama Kaizen. Es la palabra chino-japonesa para mejora. Y se ha adaptado para representar un enfoque específico de mejora. Uno en el que se realizan pequeñas mejoras se dan pequeños pasos hacia el objetivo que se persigue. Como dice el viejo refrán, incluso el viaje más largo comienza con un solo paso. ¿Y qué es una caminata de mil millas además de muchos pasos simples? Cuando uno se plantea los retos de esta manera, cualquier cosa se vuelve alcanzable. En este libro, aprenderá a tomar este concepto y exprimirlo al máximo. Tanto si se trata de sus relaciones, su estado físico, su salud, su negocio o cualquier otra cosa que desee mejorar, el Kaizen le ayudará a conseguirlo. Prepárate para cambiar tu vida mejor. Empezando por un solo paso. Capítulo 1. ¿Por qué necesitamos el Kaizen? Antes de entrar en el meollo de lo que es el Kaizen y por qué funciona, consideremos primero la alternativa y por qué es tan importante. Como se mencionó en la breve introducción, el enfoque que muchos de nosotros hacemos impulsivamente hacia la automejora es tratar de cambiar todo de una vez. El ejemplo de empezar un nuevo programa de entrenamiento en el que se entrena cuatro veces a la semana y se reduce la ingesta de calorías es un ejemplo con el que mucha gente puede identificarse. Tal vez usted mismo haya hecho algo similar. El único problema es que este tipo de enfoque no comprende en absoluto la psicología humana ni la realidad de nuestro estilo de vida. Piensa en ello. Si actualmente no estás en forma, probablemente sea porque no estás haciendo suficiente ejercicio y porque no estás comiendo bien. Pero, ¿por qué es así? Lo más probable es que sea porque actualmente estás demasiado cansado y desmotivado para hacer esas cosas. Probablemente llegas a casa por la noche y te sientes absolutamente agotado. Simplemente no tienes la energía o la fuerza de voluntad para hacer ejercicio y eso es completamente comprensible. ¿Y esperas que ahora, de repente, saques este tipo de energía de la nada? ¿Crees que puedes pasar de estar demasiado cansado para hacer ejercicio a ser capaz de hacer ejercicio cuatro veces a la semana? Y desglosemos por un momento lo que eso significa en realidad. Significa llegar a casa desde el trabajo y ponerse la ropa de gimnasia. Luego tendrás que conducir hasta el gimnasio en el frío, ducharte después de tu entrenamiento y cambiarte, y luego conducir a casa. Luego prepara tus cosas para el siguiente entrenamiento. Así que ese único entrenamiento en realidad lleva más bien dos horas, lo que significa que estás dedicando otras ocho horas a tu nuevo régimen. ¿Te das cuenta de que eso es un día entero de trabajo? Incluyendo el almuerzo, vas a pasar de nada a ocho horas. Puedes ver el problema aquí. Mientras tanto, también te esperas a ti mismo para salir al frío. Estás esperando que te organices la noche anterior. Te esperas a ti mismo para correr y sudar delante de extraños y para perderte tu televisión favorita. No se trata de aprender un nuevo hábito, sino de aprender un montón de hábitos nuevos. Y al mismo tiempo desaprender un montón de otros hábitos. Y eso no es todo. Ahora que estás quemando 8 horas de energía extra, ¿también piensas comer 500 calorías menos? Vas a trabajar el doble mientras ingieres la mitad de energía. Esto parece un gran plan. La neurociencia. Como si esto no fuera ya un reto suficiente, lo que probablemente no sepas es hasta qué punto tu neurociencia está trabajando en contra de ti en una situación como esta. Nuestros cerebros son muy plásticos. Eso significa que se adaptan al cambio y pueden reestructurarse físicamente según nuestros comportamientos. Se podría pensar que eso es una buena noticia cuando se trata de formar nuevos hábitos o perder los antiguos. Pero, de hecho, también funciona en nuestra contra. Esto se debe a que el cerebro se adapta con dificultad a los estímulos repetidos. El cerebro se adapta y cambia de forma según una regla muy sencilla. Las neuronas que se disparan juntas se conectan. Así que si haces una cosa seguida de otra repetidamente, esas dos experiencias se unen en el cerebro con el tiempo. Y cada vez que haces esas cosas juntas posteriormente, refuerzas y fortaleces aún más ese vínculo. Las conexiones se mielinizan, lo que significa que los arcillos están aislados y las señales viajan más rápido por ellos. Crecen más nodos en los puntos de conexión. Con el tiempo, se llega al punto de no tener que pensar en la asociación. Hacer a desencadena automáticamente ve, cambiar esto requiere una cantidad enorme de trabajo, y en algunos casos es casi imposible. Así que intentar hacer este tipo de cambio al por mayor en múltiples hábitos y frentes de una sola vez, bueno, es algo inútil. Ahí es donde entra el Kaizen, y por eso es una herramienta tan poderosa y transformadora. En el próximo capítulo, aprenderás más sobre ella y cómo sacarle el máximo partido, como ocurre. Llegados a este punto, puede que te preguntes cómo ocurre esto. Cuando lo expones todo así, parece obvio que hacer cambios gigantescos en tu rutina nunca sería efectivo. Si eso es cierto, entonces ¿por qué seguimos dedicando nuestro tiempo a determinar que vamos a cambiar nuestra vida a partir de mañana? Hay varias razones. La primera es que simplemente es mucho más atractivo. A nadie le gusta la perspectiva del trabajo duro o de que algo le lleve una gran cantidad de tiempo. Por otro lado, la idea de que todo puede cambiar en un solo día es inmensamente gratificante. Por ello, no debería sorprendernos que nos dejemos llevar por esta idea. La otra cuestión a la que nos enfrentamos es la de los medios de comunicación. Porque, por supuesto, tiene mucho sentido que las agencias de publicidad quieran que adoptemos un enfoque más de una sola vez para nuestra autotransformación. Los gimnasios quieren vender abonos. Lo hacen diciéndonos que tenemos que ir a por todas o irnos a casa. Nos dicen que debemos comprar todo el equipo de entrenamiento, el costoso batido de proteínas, la membresía de un año. Luego, por supuesto, lo que sigue es que nos sentimos culpables al ver cómo el dinero sale de nuestras cuentas cada mes, mientras no nos ponemos más en forma o más fuertes. Capítulo 2. El caícen en su contexto original. La empresa. Kaizen es un término que ha sido muy adoptado por la multitud de superación personal y que es popular entre todos los que esperan ser más felices, estar más en forma, ser más ricos y más sabios. Pero comenzó como un término empresarial y entender sus rutas de esta manera puede ayudarnos a comprender el concepto y aplicarlo mejor a nuestras propias vidas. Y si por casualidad diriges un negocio, por supuesto que todo esto te resultará útil por sus propios méritos. El origen del Kaizen. La palabra Kaizen significa mejora o cambio mejor en japonés. Sin embargo, el término se utiliza más específicamente para referirse a la mejora continua o a los pequeños cambios. El término Kaizen adoptó por primera vez este significado en el mundo de la empresa. En un principio, se refería a las metodologías del fabricante de automóviles Toyota. La estrategia ha sido adaptada con éxito a las empresas por muchas organizaciones y más tarde al campo de la superación personal. El libro Toyota Way explica el uso del Kaizen en detalle y ha canonizado su uso en cierta medida. Dicho esto, la multitud de la auto mejora también ha aplicado un poco de licencia artística a la forma en que utiliza el kaizen. En muchos sentidos, los libros de autoayuda tienden a simplificar en exceso el kaizen, mientras que otros malinterpretan algunos de los conceptos fundamentales. El Kaizen consiste en centrarse en las minucias, en la realización de pequeños cambios que se traducen en grandes diferencias, pero mientras que muchos libros de autoayuda te dicen que esto se traduce en usar el hilo dental un poco cada día para arraigar nuevos hábitos, eso no tiene nada que ver con el significado original de la palabra. Esto no quiere decir que este consejo no tenga mérito. En este libro hablaremos de todos los tipos de Kaizen, pero al abordar primero la interpretación empresarial más estricta, también entenderemos la versión oficial, que resulta ser también extremadamente poderosa y a menudo se pasa por alto. Tipos de Kaizen. En las empresas, en su contexto original, el Kaizen se ha dividido generalmente en dos términos distintos. Flow Kaizen. Kaizen de procesos. En el Kaizen de flujo, el enfoque se centra en un flujo de valor. Puede tratarse de todo un flujo de trabajo en el que la organización puede buscar diferentes oportunidades para mejorar el proceso. Imagínese una gran línea de producción que incluya varias etapas. Aunque hacer un pequeño cambio en cada etapa no parece tener un gran impacto por sí solo, cuando se toman en conjunto, todas esas pequeñas mejoras pueden tener un resultado enorme. Por otro lado, el kaizen de procesos es la mejora concentrada de un solo proceso. Esto significa observar un paso y realizar pequeñas mejoras constantes para llevarlo al punto en que sea lo mejor posible. El kaizen se describe a menudo como algo ascendente, lo que significa que se empieza por los niveles más fundamentales y se realizan pequeños cambios en ellos. Puede mejorar potencialmente todos los aspectos de su empresa limpiando el suelo. ¿Por qué? Porque unos suelos más limpios significan menos accidentes y un personal más feliz. Eso lleva a un almacenamiento y una recuperación más eficientes. Eso lleva a que queden más fondos y a que los clientes estén más contentos. Eso conduce a más moral y más ID. El resultado son mejores productos y una mejor imagen de marca. Simplifique y elimine los residuos. Además, el Kaizen también trata de eliminar los residuos. En cualquier proceso, casi siempre hay residuos que pueden eliminarse. Al deshacerse de estos errores, se puede aumentar significativamente la velocidad de un proceso. Esto puede suponer cambios enormes y transformadores para una empresa. Imaginemos por un momento que es alguien que escribe artículos para un gran blog y los sube a WordPress cada día, siendo WordPress una plataforma de publicación online. Cuando subes el artículo, tienes que añadir imágenes y formato como negritas y encabezados, etc. Así que su flujo de trabajo actual se parece a esto. Escribe tu artículo. Lees tu trabajo y compruebas si hay errores tipográficos. Sube el artículo a Wordpress. Lees tu trabajo y subes las imágenes y añades el formato. ¿Qué hay de malo en esto? Pues nada a primera vista, excepto que al adoptar este enfoque, no estás trabajando de la manera más eficiente posible. Esto se debe a que estás leyendo dos veces todo lo que has escrito. Una vez para asegurarte de que está bien escrito y otra para añadir imágenes. Así es qué no. Escribe el artículo. Súbelo a Wordpress. Léelo y corrige las erratas al formatear. De este modo, se han combinado dos pasos en uno solo que llevará algo más de tiempo que cualquiera de los dos por separado, pero será mucho más rápido que hacer ambos. Y eso, a su vez, puede ahorrarle una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a largo plazo. Digamos que esto le ahorra 10 minutos por artículo y que sube 10 artículos al día. Esos son 100 minutos de vuelta y quizás esto signifique que ahora puedes permitirte subir un artículo más. Si es así, es posible que ahora pueda ganar 30 dólares más al día. Como empresario individual, puede utilizar Kaizen para ganar 30 dólares más cada día sin tener que aumentar sus tarifas, trabajar más o cambiar algo de su negocio. Y el Kaizen siempre es implacable. porque es probable que todavía haya residuos aquí? ¿Y si pudieras eliminar el tiempo de carga escribiendo directamente en WordPress? ¿Y si se agrupan todas las pruebas y el formato? ¿Podría ahorrar más tiempo? El Kaizen busca constantemente este tipo de residuos y oportunidades para racionalizar y mejorar los flujos y procesos. He aquí algunos ejemplos de tipos de residuos que un practicante de Kaizen podría buscar en una empresa típica. Defectos, copias de mala calidad, errores, equivocaciones, procesamiento excesivo, reparaciones, sobreproducción, sobreestimación de la demanda, esperar, esperar a que el siguiente paso de la cadena esté listo, inventario esperar existencias diagonal suministros diagonal materiales, transporte, tiempo dedicado al transporte de personas o mercancías, movimientos, movimiento excesivo de máquinas o personas, talento no utilizado, utilización de trabajadores cualificados en una capacidad no cualificada. Aunque este tipo de kaizen puede parecer menos obviamente aplicable a su vida personal, lo cierto es que puede ser inmensamente poderoso si observa sus propios procesos. CAPÍTULO 3 conceptos caísen a tener en cuenta. El caísen adquiere aún más fuerza cuando se tiene en cuenta el poder de algunos conceptos adicionales en la empresa. Se trata de los multiplicadores de fuerza y la automatización. Esto también puede aplicarse a nuestra vida personal, como veremos más adelante. Multiplicadores de fuerza. Un multiplicador de fuerza es un término elegante para cualquier herramienta que le permite hacer más en menos tiempo o con menos esfuerzo. El ejemplo obvio de un multiplicador de fuerza es un martillo que permite clavar más clavos con más facilidad que con el puño. Sin embargo, en el mundo de los negocios casi todo puede considerarse un multiplicador de fuerza, como un ordenador o un programa informático que se ejecuta en un ordenador. Lo mismo ocurre con una carretilla elevadora, que permite a un solo empleado mover un número considerablemente mayor de paletas. Si se utilizan con prudencia, pueden ahorrarle mucho dinero y aumentar considerablemente su rendimiento. El autor de personal, MBA, Josh Kaufman explica los méritos y la importancia de los multiplicadores de fuerza, pero también explica sus posibles riesgos y desventajas. Aunque un multiplicador de fuerza amplificará su rendimiento productivo, también amplifica los errores potenciales. Por eso es importante el Kaizen. Cuanto más eficiente sea su sistema, más escalable será. También es la razón por la que es tan importante construir su negocio correctamente la primera vez para que sea sostenible a medida que crece. Piensa en esto como si lanzaras una pelota. Si lanzas una pelota con una trayectoria ligeramente equivocada, no dará en el blanco. Incluso una fracción de ángulo en una gran distancia supone una gran desviación. Pensar en términos de multiplicadores de fuerza nos permite aumentar potencialmente la productividad y el rendimiento sin aumentar los gastos generales o el tiempo. Antes de contratar a más personal, pregúntate si puedes implantar un sistema que ayude al mismo equipo a lograr más, más rápidamente. Automatización. La automatización es, por supuesto, el proceso de automatizar algún aspecto de su proceso empresarial, ya sea la producción o el marketing, y es la progresión lógica de la multiplicación de fuerzas. A menudo se trata de utilizar un programa informático o una herramienta de fabricación para producir algo con poca o ninguna interacción humana. De nuevo se aplica el mismo riesgo, ya que la automatización de un error conlleva un gran peligro. Es fundamental una mayor supervisión y observación. Cuando se trata de ampliar las operaciones, buscar formas de automatizar aspectos de su servicio es una buena estrategia. Un empresario inteligente debería buscar siempre formas de quedarse obsoleto, lo que significa tener un ojo puesto en el futuro. Además de proporcionarle un método para aumentar la producción, la automatización novedosa también puede utilizarse como una forma de producir un servicio. ¿Cómo puede ofrecer un servicio y eliminar la necesidad de la participación humana? WordPress es un ejemplo perfecto de ello. Matt Malenweg y su equipo consiguieron automatizar el proceso de creación de un sitio web, convirtiendo un servicio en un producto, Las 5S del Kaizen. En la empresa, decimos que hay 5S para Kaizen. De hecho, las 5S se han convertido en una especie de abreviatura en las empresas. ¿Qué son las 5S? Pues son, Serie diagonal clasificación, esto significa que guardas tu trabajo en el área designada y lo mantienes organizado. Disposición se diagonal sistemática, esto significa que usted organiza sus artículos de manera óptima para una recuperación eficiente. Esto es muy importante para las empresas de logística y almacenamiento, por ejemplo, y también lo vemos en los aparcamientos. Seis Diagonal Limpieza, se trata de limpiar el lugar de trabajo y todo el equipo. Esto puede reducir los errores más adelante. su Diagonal Estandarización, significa utilizar procesos estándar que puedan repetirse, probarse y fijarse. Sitsuke diagonal sostenimiento, esto significa que debe mantener la adherencia a los cuatro s anteriores. Aunque este sistema se diseñó originalmente para la fabricación, una vez más puede funcionar igual de bien en cualquier otro tipo de negocio o en muchos aspectos de su vida personal. Lo contrario de Kaizen, Kaikaku. Aunque el Kaizen puede ser inmensamente poderoso cuando se aplica correctamente, tampoco es el más adecuado para todas las situaciones. De vez en cuando, un proceso o un flujo no tienen salvación. Es entonces cuando la situación requiere un kaikaku, o cambio drástico. Como habrás adivinado, esto significa tirar el antiguo proceso por la ventana y empezar de nuevo. Verás que un cambio masivo como este suele encontrar una gran resistencia psicológica. Pero es importante que solo te aferres a un proceso o flujo por las razones correctas, y eso no incluye la nostalgia o el sentimentalismo. En otras palabras, si ha estado trabajando en un sitio web durante los últimos cinco años y simplemente no está ganando ninguna atracción, entonces puede que tenga que repensar completamente su estrategia, o incluso puede que tenga que desechar el sitio web y empezar de nuevo. Cuanto más tiempo se mantenga un proyecto fallido, más energía, dinero y recursos se hundirán con él. Uno de los aspectos clave del éxito del Kaizen es saber la diferencia, cuando es el momento del Kaikaku y cuando el del Kaizen. Capítulo 4 Kaizen para ponerse en forma, salud y fitness. Bien, hasta ahora hemos examinado un montón de teorías sobre el Kaizen. Hemos visto cómo funciona en las empresas y en la industria manufacturera, donde comenzó, pero ahora es el momento de abordar cómo puede funcionar en nuestras mentiras personales, para ver la teoría en acción. Comenzamos analizando el Kaizen en su aplicación al ejercicio físico, microentrenamientos, la forma más obvia de aplicar el concepto de pequeños cambios cada día a la salud y la forma física es intentar emplear la idea del microentrenamiento. Esto significa que, para empezar, se ejercitará durante solo un par de minutos cada día. Esto tiene numerosas ventajas, hace que la perspectiva de entrenarse a mucho menos desalentadora, significa comprometerse con un reto mucho menor mientras sus niveles de energía son bajos y significa formar un nuevo hábito. Digamos que en lugar de ir al gimnasio cuatro veces a la semana y comer 500 calorías menos al día, se compromete a hacer 20 fecciones cada mañana y a saltarse el café con leche de la mañana. Así que ahora estás haciendo un poco de ejercicio cada día, lo que tendrá algún beneficio. Como mínimo, hará que tu sangre bombee y tonificará ligeramente tus músculos. Y lo que es más, es que empezarás a formar ese nuevo hábito. Dato divertido. Mucha gente cree que se tarda 30 días en crear un nuevo hábito, pero en realidad se tarda más de 66 días, según las investigaciones más recientes. En un estudio publicado en el European Journal of Social Psychology, la investigadora Felipe Lali analizó los hábitos de 96 personas durante 12 semanas. Cada persona eligió un nuevo hábito para probarlo durante 12 semanas e informó cada día de si había conseguido mantenerlo. Tras analizar los datos, se llegó a la conclusión de que se necesitaban 66 días para que se formaran nuevos hábitos con éxito, aunque esto dependía en gran medida de cada persona. En algunos casos, el nuevo hábito tardaba entre 18 y 254 días en formarse. Independientemente del tiempo que se tarde, la idea es que, una vez que se ha practicado un comportamiento concreto durante el tiempo suficiente, por ejemplo, 66 días, es más fácil seguir avanzando a partir de él. Así que ahora eres alguien que hace 20 flexiones por la mañana. Es mucho más fácil pasar de eso a alguien que hace 50 flexiones de brazos, en lugar de intentar llegar a las 50 de inmediato. Del mismo modo, una vez que se haya acostumbrado a vivir con 50 calorías menos en su café con leche puede que le resulte más fácil empezar a eliminar otras fuentes de calorías de otras áreas de su vida. El verdadero Kaizen y la puesta en forma. Entonces, ¿es esto verdadero Kaizen? En realidad no. Definitivamente, el concepto de microentrenamiento es valioso. También es muy beneficioso intentar reducir las calorías aquí y allá de tu rutina. Pero, en realidad, el Kaizen para el fitness debería significar que hay que examinar toda la rutina y evaluar qué es lo que hace que no se esté en forma. Reducir ese café con leche es un buen comienzo. Pero quizás también busques otros pequeños cambios que puedas hacer para reducir tu consumo de calorías. Y además, puede que también empieces a buscar otras razones en tu rutina actual que puedan estar impidiéndote entrenar o comer bien. En otras palabras, vas a ver todo tu estilo de vida y tu rutina como un gigantesco flujo o proceso, y luego intentarás hacer mejoras. Así que quieres ponerte en forma, pero no consigues motivarte para hacerlo. El problema no es físico, sino sinológico. Pero, ¿cómo romper con los malos hábitos y conseguir ir al gimnasio a pesar de esas reservas? Bueno, en primer lugar tenemos que evaluar cuáles son los bloqueos psicológicos y situacionales que te impiden alcanzar tus objetivos, y luego tenemos que ver cómo eliminarlos. Esto funcionará para el fitness, pero también para muchas otras áreas de tu vida si aplicas los mismos principios. La clave que hay que reconocer aquí es que la energía es un recurso finito, al igual que el tiempo. No puedes seguir añadiendo más cosas a tu rutina y esperar ponerte en forma. Probablemente estés agotado y quizás un poco estresado o incluso deprimido, por eso no estás en forma. Si quieres mejorar tu salud, tienes que buscar formas de hacer tu día más eficiente para que tengas más oportunidades de mejorar tu salud de otras maneras. Cambios poderosos para mejorar el estado físico. ¿Qué puede pasar? En primer lugar, pregúntate, ¿qué puede desaparecerse? Si actualmente consumes toda tu energía al final del día diagonal semana, analiza tu rutina actual y pregúntate qué te puedes eliminar. Puede ser algo sencillo y quizás podrías dejar de ir al pueblo. los domingos. O tal vez sea algo que requiera un poco más de organización. Podría hablar con su empleador sobre la posibilidad de trabajar desde casa al día a la semana. Esto podría ahorrarle una cantidad enorme de energía. Incluso a su pequeño, como comprar una lavavajillas para no tener que lavar más platos, puede ahorrar mucha energía que luego se utilizará para hacer ejercicio. No sigues intentando añadir cosas a tu vida. Pregunta que puedes eliminar. ¿Dónde encajar? Recuerdas en nuestro ejemplo que cambiar el orden de los eventos al cargarlos a los cúlculos podría ahorrarnos incontables horas y mucho dinero. Lo mismo ocurre a menudo con el ejercicio. Así que pregúntate, ¿cuál es el mejor momento para hacer ejercicio? Tenga en cuenta factores como la ducha. Si haces ejercicio por la mañana antes de ducharte, no estarás añadiendo tiempo extra al ducharte también. Otra posibilidad es que el ejercicio en la pausa del almuerzo en el trabajo resulte útil porque elimina la necesidad de desplazarse. También en este caso se trata de reducir el nivel de en forma de movimiento o el alentón no utilizado a es eso que usted. Más pequeños arreglos, pero probablemente hay más pequeños arreglos que puedes hacer en esta mentalidad deficiente también bien. Por ejemplo, pregúrese cuántas calorías lleva normalmente en un día. Es muy posible que si seas con mucha gente y apenas te muevas se va en un día de 30. Llevaré de asociaciones o un contador de vasos sus poderes de evidencia. Si trabajas frente al entrenador, conduces o coges el tren para ir al abajo y no realizas actividad física por la tarde. Por supuesto, no vas a perder mucho peso durante el día. Mientras estás tanto, tu cuerpo no se adaptará a un estilo de vida activo. Así es la manera de entrarla. La manera de empezar a hablar esto es observar esta rutina y encontrar oportunidades para mejorarla y pequeñas cantidades de ejercicio. Si sostiene caminar hasta las paradas de autobús o bajarás cásqueas de las mismas. Puede ser que utilices un yo de pie para revisar tus correos electrónicos, o puede ser que salgas a casa andaseas muy ligero durante el de esfuerzo. Estos pequeños cambios se son en mayores, pero lo más importante es que obligan a realizar adaptaciones en ese cuerpo. Y desde tu perspectiva tu día se parecerá sin hacho porque hacen enacerdo el movimiento en tu día de forma lógica. El taller cambió, la conclusión es la siguiente. Si necesitas en más forma de mantenimiento, probablemente se hace una semana luna demasiado adamada y estresa más Eso sí Eso significa que el vestido de, de vida es probablemente ni vale. cascas. Y es muy probable, probable que haya cosas, cosas que puedas hacerse para reparar, pero en tiempo, energía y amigo vigor. Al menos uno puede ser de las formas más inteligentes, inteligentes de entregar las razas de dos cosas, cosas que quieres hacer. hacer. Este es una forma completamente diferente, diferente de entenderse de reforma. forma, y es bien sumarse más efectiva. Capítulo 5, K y 6, para las finanzas personales. personales. Una ley desde que es especialmente bien al enfoque K 6 es la de las, las, las finanzas personales. Si decides que sea hacerte, puedes, puedes hacer así divisibilizando porque Kaiseris y realizar muchas, muchas correcciones y procesos proceso estos cascos personales. personales. Y no, y no, eso no es es significa que la la es cabo y leche leche de tu y Vaya, vaya. El cabajo de leche de leche es parece que de todos los malos males. Esto es quien sabe desarrollarte a forma por así sisa y decides relacionar a su presupuesto que el que le conexa exacto y el tipo de exposiciones y cuando yo decidí salvar ya esta creación de un presupuesto es más y Deja de terminar. Todos, todos los años, hoy, hoy, su lucha para cada dos meses, las horas, supuesto, de que el abuelo a su presupuesto es porque hay resaltar que es que esas finanzas se de una verdad verdad de los finanzas, finanzas. Y mi misma es lo que en la a y en vida, en sanidad y también regalos ganados para mí mismo, y es que estas pues, no son de, verdad, esas de las de cifras. De durante los 10 días, días, probablemente este es su deseo de siempre bien, pero menos 10 días, días más grave cuenta cuenta de cuentas o cosas que hasnos quedado dado que se presente en ti, es que los héroes se unan rápidamente, de antes de que se de cuenta, te has adoptado presupuesto y al final, de esas, has casado la de que de costumbre, no te sientas más mal. No, pero eso es raro. De hecho, de hecho es que es la, la mayor, mayoría de las personas suelen planeta. La neta. Pero, pero eso es no significa, por supuesto, que no se nos un problema, que no haya que, hay que, que resolverlo. Así que, que ¿quién sabe de sus consejos? ¿Qué consejos que tratar de a la hora supuesto? Es que habrá que ver a hay buenas buenas supuestas la cumplir. con, con la jorar, jorar. La otra vez que es que existiriste como tú y has querido estar en esta vida este es la salida del aire La, la mayoría de que la gente pasa Se hizo y se expresa No funciona Si, si vas, vas a, a elaborar Un puesto es para que realmente Funcione, funcione Quienes tienes que estar De saber cómo, cómo Nos no, dos o el tanto Y esto y eso significa, significa Hacer mis 500 gastos Y, gastos y, y lo hay o menos en puedes cuando después puedes gastar, gastar tiempo, Y en Cuando les puedes, puedes Revisar esa gratidad de una forma realista No tienes sencillamente Que vas a gastar de dólares O menos a la semana En la compra sino como Días que hacerlo Comprando la leche más barata O viendo yendo las horas Una vez a veces dos semanas Por ejemplo Lo importante es que Es que para conseguir un objetivo. un objetivo, en lugar de, sí, es de hacer afirmaciones al azar sobre cuánto vas a de dinero. Esto era evaluar sus cuentas con honestidad o tomar decisiones inteligentes para, para lograr ese objetivo. Ese objetivo. Casi, casi, casi siempre descubrirá que hay que en los, los cambios que puedes acercar gastos para conseguir un gran pacto, pero no podrás hacerlo, hacerlo hasta, hasta que tengas una visualización concreta en tus ingresos y gastos. La planificación planifica para esperado. El problema de su presupuesto es que puede ayudarte cuando pierdes la tarjeta entre en ti y tienes que comprar una nueva, o cuando pierdes su billete de 10. Las soluciones 7MD de venta entre estos más inesperados, ya deberías saber pues, aprendido a saberlos, teniendo un show de 20 dólares más o menos en cada presupuesto. De, de hecho, con el tiempo, puedes evaluar y el ya por pérdidas inesperadas, y no es una media de esa cifra, y limite su flujo de caja. Una, una forma sencilla de evitar los gastos excesivos, es limitar la cantidad que interesa en su cuenta corriente. No, no gastes dinero de la cuenta en lo que cobras. Si es que establece una orden permanente y transfiere una cantidad entera de, de nada, nada de tu paga a otra cuenta sin descubierto que la puedas utilizar para comprar, etcétera. Esta identidad solo alcanzará su presupuesto y podrás hablar de sobre para el mes siguiente, que es lo que significa que no podrás sobrepasar la identidad que intentas gastar, en lo que no tendrás que todo lo que has gastado en algún sitio para asegurarte de que no te estás pasando. Si, si te asas, lo sabrás porque tu tarjeta dejará de funcionar. Esto es un ejemplo de automatización. Y, y también puedes automatizar la transferencia de dinero de una cuenta a otra. Pero recuerda que la automatización, aunque es poderosa, también puede ser peligrosa si comete errores. Por eso es tan importante perfeccionar la eficiencia de su sistema financiero personal antes de establecer transferencias automáticas. Haz recompensas se ha dado cuenta de que mejora su presupuesto cuando ahorra para algo. Pues puedes evitar este fruto durante todo el año si te das pequeñas recompensas por hacer un buen presupuesto. Y si hay un aparato que quieres, por ejemplo, y que solo puedes tenerlo si ahorras una determinada cantidad a final de mes. Un poco de motivación adicional puede, puede suponer una gran diferencia Así que incorpora esto a tu presupuesto y puede que te sientas más imaginado a cumplirlo. Lo mejor de dinero es que las recompensas pueden ser divertidas. Utiliza las aplicaciones. Consejo profesional. Hay muchas aplicaciones que te permiten visualizar los gastos de todas tus cuentas a la vez y te ofrecen consejos inteligentes y prácticos. Esto puede ser realmente útil cuando se trata de hacer un seguimiento de los gastos complicados a través de múltiples cuentas y tarjetas. El Takeome. Una vez más, el Kaizen consiste en realizar pequeños y sencillos cambios en la rutina, pero la parte más importante es ser inteligente al respecto, esbozar con precisión tus gastos y luego hacer cambios que tendrán un gran impacto en tus finanzas a lo largo del tiempo. El Kaizen se basa en la eficiencia y en la reducción del despilfarro. Capítulo 6. Kaizen para la productividad y la empresa. El Kaizen se diseñó originalmente para su uso en la industria manufacturera, por lo que no es de extrañar que sea una herramienta ideal para mejorar la productividad y la eficacia en la empresa. Sin embargo, en lugar de proporcionar una lista de cambios específicos que puedes hacer aquí, que de todos modos será diferente para cada persona que lea, voy a esbozar una forma de evaluar tu flujo de trabajo actual y luego modificarlo para mejor. Encuentre los puntos conflictivos. El objetivo es eliminar el tiempo y la energía desperdiciados en su jornada productiva. Para ello, debes empezar por anotar todas las tareas que realizas regularmente en un día. Esto debería incluir todo, desde encender el ordenador hasta organizar los archivos, pasando por ponerse manos a la obra con el trabajo de codificación diagonal diseño diagonal tratar con los clientes. A continuación, vas a evaluar el tiempo que lleva cada uno de estos bloques de actividad y si se podría hacer más rápido o no. Recuerda que simplemente ayudar a tu ordenador a arrancar un poco más rápido puede ahorrarte 10 minutos al día, lo que se traduce en casi una hora a la semana. Incluso preparar un té puede quitarte 15 minutos al día fácilmente, lo que suma una hora y cuarto a la semana. Ahora que has identificado todos estos problemas, el siguiente truco es encontrar la manera de hacer que cada una de estas tareas sea más rápida o más eficiente, si es que no puedes eliminarlas por completo. Con unos pocos ajustes de este tipo, de repente puedes encontrarte con 5 horas extra al día para jugar, cumplir las nuevas normas y evitar errores con listas de control y diagramas de flujo. Pero, ¿cómo se asegura de mantener realmente estas nuevas reglas de productividad? ¿Cómo evitar que se produzcan errores que le hagan perder más tiempo? Una respuesta podría ser utilizar listas de control y diagramas de flujo. En un estudio sobre la eficacia de los médicos y las enfermeras, se descubrió que los médicos eran mucho menos propensos a cometer errores graves, al igual que los cirujanos, cuando las enfermeras les presentaban una lista de control. Una idea a la que muchos médicos se resistieron en un primer momento, ya que consideraban que se les estaba controlando y vigilando constantemente cuando se consideraban capaces de trabajar solos. Sin embargo, incluso los médicos más experimentados cometían menos errores cuando seguían listas de control precisas que les obligaban a prestar atención a los pequeños detalles. Los diagramas de flujo tienen exactamente el mismo poder. Un diagrama de flujo es una herramienta fantástica para esbozar rápidamente una situación y luego proporcionar el mejor curso de acción para obtener la solución preferida. En muchos sentidos, un directivo o un empresario suelen trabajar como una lista de control y un diagrama de flujo. El personal acudirá a ellos con problemas y retos y ellos les darán soluciones y listas de comprobación que el equipo puede seguir. Lo que esto significa básicamente es que un jefe puede a menudo sistematizar mejor su negocio y eliminarse a sí mismo como parte integral del flujo de trabajo, simplemente utilizando listas de control y diagramas de flujo. Diagramas de flujo para tratar los problemas. Un ejemplo de cómo podría funcionar esto podría ser en un taller de coches. Si dirigieras una empresa de reparación de automóviles, a menudo utilizarías un diagrama de flujo mental para diagnosticar y resolver los problemas de los coches. Te preguntarías, ¿tiene este coche un problema X? Hace y ruido. Es la marca y el modelo N. Al escribirlo en forma de diagrama de flujo, lo único que se hace es dar al personal menos experimentado la posibilidad de llegar a las mismas conclusiones que usted. Asimismo, las listas de comprobación pueden garantizar que, mientras trabajan en el problema, podrán evitar pequeños errores. De este modo, los diagramas de flujo y las listas de comprobación significan que se le hacen más preguntas y que puede trabajar mejor en su negocio que en su negocio. Es más, significa que el proceso, desde el principio hasta el final, estará sistematizado, lo que significa que todos los clientes recibirán el mismo nivel de cuidado y atención y el mismo trato excelente. ¿Y si sus diagramas de flujo y listas de comprobación no pueden hacer el trabajo? Entonces, busca cómo solucionar el problema. Pero si no, te molestarán mucho menos y tu negocio funcionará prácticamente solo. Capítulo 7. Hacks de vida y biohacks. Un concepto que se presta especialmente bien al Kaizen es la idea del life hack o el biohack. Se trata de un pequeño cambio en el estilo de vida o en la salud que puede dar lugar a mejoras mucho mayores en la vida. Algunos biohacks no tienen sentido, prometen el mundo y cumplen muy poco. Lo mismo ocurre con los trucos de vida que se ven muy bien en Instagram, pero que no hacen mucho por nosotros en la vida real. Nuestro objetivo es, pues, buscar los que realmente funcionan e incorporarlos a nuestro estilo de vida. Cuando te sientas mejor, rendirás más en todos los ámbitos. La temperatura puede ser la clave para dormir bien. Siempre hemos asumido que la luz ambiental es uno de los factores más importantes para determinar la calidad de nuestro sueño. Por lo tanto, al utilizar muchos dispositivos que emiten luz azul, estamos alterando nuestros Seigevers externos, señales externas y arruinando nuestros relojes corporales. Las tribus indígenas no tienen estos problemas y, por tanto, es de suponer que dormirían mucho mejor, tal y como la naturaleza pretende. Sin embargo, cuando una investigación reciente analizó el comportamiento de estos humanos indígenas, descubrió que en realidad dormían a horas totalmente diferentes, a menudo permaneciendo despiertos mucho después de que oscureciera y sin permitir que la luz del día ajustara sus relojes biológicos. Entonces, ¿qué marcaba esos ritmos? Curiosamente, la única cosa que siempre se mantuvo totalmente constante fue que empezaban a despertarse cuando la temperatura tocaba fondo y empezaba a subir. En resumen, puede ser una señal más importante que la luz cuando se trata de la calidad del sueño. Y aquí estamos usando termostatos para eliminar por completo ese elemento crucial. La conclusión de todo esto, abrir ligeramente la ventana puede ser la mejor manera de mejorar tu sueño. Eso significa que te despertarás más fresco y podrás hacer más cosas cómo despertarse siempre a tiempo. Si quieres conseguir más con tu vida, una de las mejores y más importantes cosas que puedes hacer es levantarte a una hora razonable. Empieza a levantarte 30 minutos antes y ganarás 3-5 horas a la semana para hacer ejercicio, aprender, leer. Necesitamos dormir, por supuesto. Así que el objetivo no es dormir 30 minutos menos. Más bien, es deshacernos de ese tiempo que perdemos al darle al snooze. Los consejos que voy a darte irán en contra de mucho de lo que habrás leído en otros sitios. Pero quédate conmigo. Básicamente, el sencillo truco consiste en coger el teléfono cuando suene la alarma y pasar un rato mirándolo. Aunque muchos gurús te dirán que coger el teléfono afectará negativamente a los niveles hormonales y que te pondrá en un estado mental reactivo, esto no es del todo cierto. Tu teléfono no te pondrá en un estado reactivo si desactivas las notificaciones y no revisas el correo electrónico, simplemente disfruta leyendo las noticias o algo así y el efecto hormonal es en realidad justo lo que quieres. La pantalla brillante favorece la producción del neurotransmisor cortisol, que nos ayuda a despertarnos. Pero lo más importante es que también es una buena forma de levantarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros disfrutamos mirando nuestros teléfonos, de hecho somos un poco adictos. Por lo tanto, la atracción emocional para alcanzarlos es lo suficientemente fuerte como para anular el cansancio serio, sobre todo si tienes algo bueno preparado. Al mismo tiempo, mirar el teléfono es un pequeño paso para levantarse que es mucho más fácil que levantarse por completo de la cama. Si das solo este pequeño paso, a menudo será suficiente para hacerte recapacitar, para que luego puedas dar un paso más. Programa tu alarma 15 minutos antes de lo que quieres levantarte. Cuando suene, coge tu teléfono o tableta y disfruta leyendo algunas noticias. En 15 minutos estarás listo para empezar el día. Los mejores suplementos. Los suplementos pueden ayudar a la salud de forma importante. ¿Es cierto que puede obtener todo lo que necesita de su dieta? Por supuesto. Pero la mayoría de nosotros no lo hacemos. Así que, para estar seguros, a menudo es mejor tomar una pastilla. Los tipos de suplementos de los que hablo son sustancias completamente naturales que siempre deberían haber formado parte de nuestras dietas. Sustancias que han demostrado aumentar el estado de alerta, los niveles de energía y la salud en general. Al tomarlos, descubrirás que te sientes un poco más despierto por las mañanas, que eres menos propenso a coger resfriados o gripe, que tu cerebro está un poco más agudo y que duermes mejor. Al hacerlo, descubrirás que todas las demás actividades que realices se verán beneficiadas. Es un cambio sencillo que ayuda a que todos los cambios posteriores sean más fáciles y eficaces. He aquí una sencilla pila de suplementos que puede elevar considerablemente su estado de ánimo, su salud cerebral y sus niveles de energía. Vitamina D, tomada por la mañana. Omega 3. Treonato de magnesio, tomado por la noche. Ascuaganda. Inositol. La creatina. La luteína. Curcumina. Hacks de inspiración. ¿Alguna vez te encuentras sin inspiración? ¿Alguna vez sientes que no tienes interés en centrarte en lo que debes hacer, en lugar de en lo que deberías hacer? La inspiración es un bien muy valioso y abstracto. Afortunadamente, puedes conseguirla de varias maneras. Una de ellas es escuchar audiolibros mientras haces las tareas del hogar o sales a pasear. Esto hace que tu cerebro esté más concentrado y si el libro es interesante, estarás más concentrado y creativo después. El error que cometemos es ver basura en la televisión o navegar por Facebook. Este contenido sin sentido nos pone en un estado mental mucho menos productivo y útil. Así que escoge cuidadosamente en qué quieres invertir tu tiempo. Vístete para impresionar. Es un simple truco de vida, pero solo con cambiar tu forma de vestir, puedes tener enormes repercusiones en tu forma de sentir y en la manera en que los demás te responden. Si te pones la ropa que sueles usar para estar por casa, te sentirás menos productivo y será menos probable que consigas hacer mucho trabajo útil como resultado. Además, verás que los demás no te tratan como un profesional. Lleva ropa elegante y te sentirás más productivo y concentrado. Además, los demás querrán trabajar contigo. Este es un ejemplo de perder un poco de tiempo, dedicando más tiempo a prepararse, que al final resulta ser una inversión a largo plazo. Por lo tanto, el caíce no consiste únicamente en podar, como puede ver. Ayuno intermitente. El ayuno intermitente tiene una gran variedad de beneficios potenciales. Puede ayudarnos a perder peso y, gracias a un proceso llamado autofagia, Podría incluso tener beneficios para prolongar la vida, pero lo que es más, también mejora la energía y la concentración al poner a nuestro cuerpo en un estado más alerta para encontrar comida y, de hecho, ahorra mucho tiempo que normalmente dedicamos a preparar el desayuno. Capítulo 8. Encontrar el equilibrio. El Kaizen consiste en mejorar la eficiencia y optimizar el flujo de trabajo y el estilo de vida para conseguir más. Es una forma estupenda de enfocar tu estilo de vida, pero también puede tener sus inconvenientes. Al fin y al cabo, si lo único que haces es que tu estilo de vida sea cada vez más eficiente, acabarás perdiéndote las cosas sencillas de la vida, como relajarte en el sofá con tu pareja o ver televisión basura. ¿Qué tal salir con amigos a tomar algo? Algunos libros de autoayuda te dirán que debes eliminar por completo este tipo de actividades de desecho, que debes moler y moler y moler para lograr las cosas que quieres. Nosotros no estamos de acuerdo, y creemos que para que el en funcione, también hay que encontrar el equilibrio, entrada y salida. Si tu único objetivo es tu trabajo, perderás la inspiración. Intenta pensar en ti mismo como una especie de máquina de entrada-diagonal-salida. Ver películas y jugar no es una pérdida de tiempo, sino una fuente de inspiración y creatividad. Si solo te dedicas a producir, al final te quedarás sin energía y sin ganas de crear. Por eso suelo hacer mi mejor trabajo cuando vuelvo después de unos días de descanso. Asimismo, pasar tiempo con otras personas y relajarse es una forma muy importante de recargarse. Tu energía es un recurso finito. También es una habilidad muy importante que vale la pena cultivar por derecho propio. Hoy en día, el éxito está determinado en gran medida por las habilidades blandas y la capacidad de llevarse bien con cualquiera y ser el alma de la fiesta puede llevarte muy lejos. Y ser capaz de desconectar es una habilidad de supervivencia crucial. Mantenerse positivo. Algunos de los atributos más valiosos para un empresario un atleta o cualquier otra persona que trabaje para alcanzar una visión lejana son la positividad, la persistencia y la confianza en sí mismo. Hay que ser capaz de aceptar los golpes cuando las cosas no salen como uno esperaba y hay que ser capaz de volver a subirse al caballo. Si tienes una amplia red de amigos y familiares a los que quieres y en los que confías, aficiones a las que no puedes esperar a dedicar más tiempo y la posibilidad de relajarte a veces, entonces mantenerte positivo es mucho más fácil. Y eso te da el optimismo y el valor para volver a intentarlo. ¿Cuánto mejor te sientes después de un día con amigos? Estas experiencias son la materia de la que está hecha la vida y es nutritiva para el alma. Si tu negocio, tu formación o tu arte son todo lo que tienes, un revés en esta área de tu vida puede ser devastador. Puede que te rindas por completo. Aprovecha la hora, Aunque suene un poco morboso, lo último que hay que recordar es que nunca se sabe lo que está a la vuelta de la esquina. Puede que no llegues a la edad en la que puedas disfrutar de los frutos de tu trabajo. Por tanto, puede que nunca llegues a disfrutar de ese estilo de vida indulgente o a reconstruir esas relaciones. Y la ironía es que la mayoría de nosotros tampoco disfrutaría de un estilo de vida de pura relajación y decadencia. Me encanta escribir y aprender y formarme, y pienso no jubilarme nunca. Somos más felices cuando encontramos el equilibrio. Trabajar para conseguir un objetivo nos da un propósito, el viaje suele ser más emocionante que el destino, mientras que pasar tiempo con los amigos y la familia, o tomarse un momento para leer un buen libro, nos mantendrá con los pies en la tierra. Como podría señalar cualquier estoico, muchos de nosotros nos esforzamos por alcanzar una oscura noción de éxito hasta el punto de perder la oportunidad de ser felices ahora mismo. De hecho, el éxito tradicional suele dificultar la posibilidad de pasar tiempo con los amigos o de llevar a cabo nuestros proyectos favoritos. Detente y mira a tu alrededor. Probablemente ya tienes muchas cosas de las que estar orgulloso. Si nunca te tomas el tiempo para disfrutar de la vida que ya has construido, probablemente nunca estarás satisfecho y cualquier éxito que llegue tendrá mucho menos sentido. Así que, supongo que todo lo que intento decir es esto. No te sientas culpable la próxima vez que te tomes la tarde libre para estar con tu familia, o la próxima vez que atiborres un trozo de pastel. Diga lo que digan los gurús de la productividad. Esto es tan importante para su misión como la propia misión. Comentarios finales. Para concluir, el Kaizen es una herramienta increíblemente poderosa. Cuando se utiliza correctamente, puede transformar completamente su vida ayudándole a dejar de perder tiempo y energía en cosas pequeñas. Puede mejorar su presupuesto, su salud, su físico y su productividad. Pero recuerde también tomarse la tarde libre de vez en cuando.